Hola, mi nombre es Carla Picado, yo vivo actualmente en Costa Rica, soy costarricense de nacimiento y he vivido aquí toda mi vida, en la zona de Los Santos, en la parte rural de la provincia. Actualmente llevo más de cinco años trabajando en la cooperación internacional, específicamente en las áreas de gestión de proyectos, gestión de la información e, investiga e investigación aplicada. Soy geógrafa de profesión y me uní a HOT hace unas semanas con el objetivo de apoyarles como Project Manager de los proyectos que se van a estar realizando en la región y los que se están realizando en la región de Latinoamérica. Mi principal aporte será y es apoyar al equipo en definir las metas, los objetivos y la estrategia de trabajo en la región. Y además ofrecer al equipo herramientas que puedan medir sus avances y puedan medir efectivamente el impacto de los, de los proyectos que se desarrollan fundamentalmente y priorizando las necesidades de las comunidades con las que trabajamos.